Eh, mi historia empieza con esta foto, <ríe> empieza a fin de 2017, cuando estábamos a punto de descorchar el champán. Yo estaba en un momento de mi vida re bueno, me acababa de mudar con mi mejor amiga Juli, que, le mando un besito, me está viendo desde la otra habitación, eh, y tenía un trabajo que me recopaba en una agencia de diseño. En ese momento Zoom era una onomatopeya, o sea, no era una herramienta básicamente de la que dependía toda nuestra vida social y futuros matrimonios como espera mi madre en este momento, pero estábamos re bien en ese momento, me suena el teléfono, y vieron que hoy en día ya nadie te llama por teléfono, o sea, básicamente nadie te llama por teléfono, la única razón por la que te suena el teléfono es porque Movistar te quiere vender algo, porque tu abuela quiere hablar tres horas por teléfono tu abuela querida, o porque hay un problema. Bueno, en ese momento no era ninguno de los tres, era mi amigo Agustín, eh, director de... Fundación Eidos, una fundación en la cual yo trabajé en ese momento, había trabajado dos años, y que me llamaba para decirme, amiga, necesito contarte algo, pero no te lo puedo contar por teléfono, por favor, venite a la oficina de Eidos ya, eh, porque te lo tengo que contar. Yo dije, bueno, ya no, amigo, estoy trabajando, pero al final del día me voy a la oficina de Eidos, abre la puerta, me voy ahí a la sala de reunión, y me lo encuentro con un vaso de whisky en la mano y me primerió, o sea, no me dejó decir ni hola, que me dice, brindemos, tengo una notición, presidencia de la nación, nos acaba de elegir. Acaba de elegir a Eidos, de entre 50 organizaciones para que dirija el Youth 20, que era eh, el grupo de juventud del G20, que en el 2018 se iba a llevar a cabo en Argentina. Ya fue, o sea, merecía, realmente merecía br un brindis. Eh, para nosotros era como llegar al mundial, Yo no, en Eidos estaban mi hermano, mis mejores amigos yo había adorado trabajar ahí así que yo lo no sentía una causa personal habíamos llegado a las grandes ligas así que voy a brindar no me deja terminar de brindar tampoco que me dice Imaru, quiero que te vengas a trabajar a Eidos y quiero que dirijas la comunicación del I20 mi cara yo estaba, ¿sabes estaba en un muy buen lugar pero esta era una oportunidad que era muy difícil de dejar pasar yo dije, este es el momento para también escalar mi carrera así que le dije que sí y mi 2018 me encuentra volviendo a Eidos, el lugar que más había amado de todos mis trabajos, y como volviendo al mundo del tercer sector. Lo primero con lo que me encontré, y si alguien que haya ha trabajado en fundaciones me va a entender, fue con el choque, el reality check de la diferencia que hay entre trabajar en una agencia y trabajar en el mundo de las fundaciones. Yo pasé de trabajar con una Mac último modelo, de tener cafecito de especialidad y un equipo de diseñadores del nivel de EMI y de Sebas, o sea, como súper profesionales, y pasé a tomar café en saquito instantáneo, dolca, batido, a tener una computadora que no tenía licencia de Windows, y a no... Tener equipo, nada, no tenía equipo. Lo que era peor era que nuestro gran sueño, porque realmente para nosotros organizar una cumbre internacional era un sueño, necesitaba ser financiado, porque Presidencia no nos ponía dinero, solo nos decía, vayan chicos, organicen esta cumbre. Así que teníamos que salir a buscar partners, teníamos que encontrar la forma de traer 100 personas de 44 países eh, y del exterior, teníamos que encontrar dónde dormir hasta ese momento, como no teníamos dinero, todo el mundo iba a dormir en carpas. Y eso fue una, es una historia real, nosotros hasta una determinada cantidad de tiempo pensamos que la gente iba a dormir en carpas. Pero, gracias a Dios, digamos, empezamos a trabajar. Ah, bueno, y no me quiero olvidar de algo muy importante que es, que a nosotros, eh, Unidad Técnica g 20 nos dijo, chicos, este es el paquete de cosas que tienen que hacer, este es el color oficial de la cumbre, este es su logo, y nada más tienen que cumplir una regla muy sencillita, muy sencillita. No la caen. No la pueden cagar. De esto depende básicamente de toda la Argentina. Así que bueno, ahí estábamos nosotros, eh, un grupo de jóvenes con muchísimos sueños, con muchos años trabajando en esto, pero nunca habiendo organizado una cumbre, teniendo que organizar una cumbre internacional en la cual no la podíamos cagar. Así que ahí estábamos nosotros y nuestro estrés. Todo ese año fue trabajar sin dormir, teníamos que producir todo. Mi primera victoria como coordinadora de comunicación fue conseguir que apenas entrase Plata contratáramos una diseñadora gráfica, porque yo no podía sola, así que ahí entró Julie, a la cual le mando un beso y le voy a estar eternamente agradecida por, en primer lugar, todo el laburo increíble que hizo, y en segundo lugar, no haberme asesinado con los niveles de estrés que manejamos hasta el momento en el que finalmente la cumbre del 20 tuvo lugar. Trabajamos, nos quemamos las pestañas, eh, fue un año de trabajo súper intenso en donde ya un mes antes nos tuvimos que ir de viaje. Porque hay algo que me olvidé de contar, que es que un desafío level 1000 fue que nos mandaron a Córdoba. Córdoba fue la sede del I-20, como el G-20 era un proceso federal, nosotros nos había tocado Córdoba y era una provincia de la cual no sabíamos nada. Conocíamos a La Mona, conocíamos al Fernet, al Potro Rodrigo, no conocíamos nada más. Y ahí tuvimos que ir a tratar de organizar nuestra bendita cumbre de todos nuestros sueños. Así que ahí nos fuimos nosotros a Córdoba y un mes antes, vieron ese mes que es como si algo va a pasar, tiene que pasar ahora, tres días antes de la cumbre, te suena el teléfono. En ese momento que es como la calma antes de la tormenta, vieron como antes de salir al Mundial, ese momento donde no crees que te suena el teléfono. Bueno, el teléfono me volvió a sonar. No era un Movistar, no era mi abuela, era un problema. Y ese problema tenía la cara del imprentero al cual le habíamos encargado todos los materiales de la cumbre del I-20. Que me llamaba para decirme que por alguna razón veía los logos pixelados que yo les había mandado, los veía muy mal, y que no estaba seguro si le había pegado al color correcto que yo le había mandado. Pausa. No había forma, digo, yo le había mandado el código de Pantone original, que me había pasado presidencia de la Nación, de vuelta, muy estrictamente, y me dijo, este es el color del 20, que era un color violeta, y no había muchas maneras de que el señor, cuando lo podía en la computadora y en la imprenta, no le estuviera errando. Así que yo le pregunté, eh, hola, buen amigo imprentero, ¿cómo puede ser que vos me estés diciendo que no le pegaste el color? ¿Cómo puede haber dudas? Y me dice... No, es que como yo estoy acá, tengo la imprenta en el garage de mi casa, estoy mezclando los colores a mano. A mano. El señor, el señor imprentero, estaba mezclando a mano los colores para nuestra fucking cumbre de todos nuestros sueños, la cual habíamos trabajado durante un año, por la cual habíamos sido elegidos entre 50 organizaciones para la cual yo había trabajado tanto, después de haber dejado el trabajo en el cuello, estaba muy bien, porque estaba en un gran lugar, y era el desafío de mi vida, o sea y el señor me decía que todo el trabajo en mi año, todos los diseños hermosos que había hecho Julie, se iban a ver arruinados, porque estaba mezclando mal y no sabía si el color era rojo, porque me dijo que lo veía rojo, de violeta a rojo, había una distancia abismal. Así que lo primero que hice fue reírme de forma muy nerviosa, y lo segundo que hice fue decirle, por favor, venite, Venite hasta el hotel y tráeme una muestra de a ver qué miércoles estás haciendo porque no tengo idea cómo lo puedes ver rojo. El señor tardó como una hora en venir. Esa hora fue la peor hora de mi vida. Yo creo que como la gente cuando cuenta que a punto de morir está viendo como la vida pasar enfrente de sus ojos. Bueno. Ahí estaba yo viendo pasar todo mi año de no dormir. Ese mes en Córdoba, donde está, habíamos dormido tres horas por día y veíamos los logos de Photoshop y Illustrator volando en el aire por poco como unicornios de colores. O sea, vi todo lo que trabajé, todo lo que no dormí, todo lo que no, un montón de otras cosas que imagínenselas ustedes. Pero todo lo que no, lo vi es en ese momento. Así que cuando el señor llegó al hotel y me trajo la carpeta, la abrí, esperando que mi carrera profesional se hubiese terminado. Yo dije, acá no me contrata nadie, me tengo que ir a una banda de cumbia. O sea, en serio, me tengo, le tengo que pedir a Sebas que me diga cómo, porque tengo que hacer el camino inverso, ¿no? De banda de cumbia a diseñador, de lo que sea, a, como banda de cumbia. Así que lo abrí esperando encontrar eso, miro y me encuentro algo de color violeta. Un violeta muy parecido al violeta que teníamos que hacer, y al violeta oficial. Esto, bueno, un besito a todos los que se estén enterando ahora, porque si era o no era el color, nunca lo sabremos, pero eran lo suficientemente parecidos, y el que quiera me viene a buscar que le peleo a muerte que era el color verdadero. Respiré profundo, todo esto era tres días antes, yo no tenía tiempo, realmente no tenía tiempo de mandarlo a otra imprenta, esto era bebido o muerto, o, sea, o pasaba, o el risco, y todos íbamos a morir. Así que pasó eso, tranquilidad, y hoy les puedo contar que la cumbre salió, ese es el color, el bendito color, ahí pueden ver algunas de las piezas, vinieron más de 100 personas de 44 países, todos durmieron en un hotelino en Carpas, eh, la cumbre fue todo lo que habíamos soñado y mucho más, para ellos fue un momento clave, eh, Hoy crecimos como organización, eh, fue una, una situación que nos dio muchísima madurez. Aprendimos el valor de dormir, chicos duerman, no dormir es desastroso. Para... <risa> la verdad, si algo sacamos hay que dormir. Eh, y la verdad que fue todo y más de lo, de lo que hubiésemos esperado, aunque podría no haber salido así de lindo. Eh, con el diario del lunes, hoy les puedo decir que aprendí bocha de cosas, pero hay un par que me gustaría compartir con ustedes. La primera tiene que ver con el valor que tiene la ejecución en el mundo del diseño. Digo, El diseño puede estar hermoso porque los diseños del evento estaban divinos. Pero si la ejecución es pobre, el diseño no cuenta para nada. Y yo, lo, si lo hubiese mandado a imprimir y hubiese salido mal, se hubiese deshecho todo el trabajo que habíamos hecho de todos los meses. Así que, creo que lo primero que aprendí es que como coordinadora de un equipo, y yo trabajaba en ese momento con un equipo que no tenía idea de esto que, que fue mi aprendizaje, yo debería haber podido transmitir qué importante que era para mí el haber asignar esto a una imprenta que, que me pudiese dar un nivel de certidumbre mayor respecto de si esto iba a salir bien o iba a salir más, y que capaz iba a ser muchísimo mayor que asignárselo a una persona que tenía una imprenta en su garage y mezclaba los colores a mano. Y la segunda es, eh, sobre las prioridades. Digo, hace 500 años eh, la palabra prioridad eh, no tenía un plural, no había prioridades, era prioridad, era una sola. Y creo que esa es otra cosa que yo aprendí con el tiempo, y es a identificar aquellas cosas que tienen un riesgo muy alto. Y en esto eh, tenía un riesgo altísimo. Si yo hubiese podido identificar que mandar a una imprenta eh, de confianza Digo, era muy importante, si yo hubiese podido identificar que esto era una prioridad porque tenía un costo muy alto, quizás, si me sonaba el teléfono tres días antes de que la bendita cumbre empiece, no hubiese sido Movistar, no hubiese sido un problema, y hubiese sido mi abuela la que me llamé por teléfono porque quería hablar tres horas conmigo. Muchas gracias.